Bienvenidos al último programa de la segunda temporada de Hagan Lío. Le mandamos antes que nada un saludo a Caro que está enferma y no nos pudo acompañar. Hoy nos vinimos hasta la Facenda de la Esperanza, Monte Carmelo, para compartir una jornada con los usuarios de esta gran obra. No se pierdan el programa. Estoy acá con Marcelo en la huerta de la Facenda de la Esperanza, te agarré en pleno trabajo. ¿Qué tal? Buen día. Sí, eh, nos agarraste en pleno trabajo. Pero bueno, esto es se trata de eso, de querer salir adelante, buscar lo mejor de uno y, y bueno. Contame un poco, ¿qué, ¿cómo es una jornada acá en la huerta y qué es lo que plantan? Y la jornada acá en Facenda son tres horas en la mañana y tres horas en la tarde. Eh, depende de uno el trabajo, el esfuerzo. Y bueno, y acá eh, se cosecha todo lo que es verdura en esta huerta y, y, y para consumo de la casa. Así que están bien alimentados. Sí, sí, por supuesto. Muy bien, estoy acá con Pepe en otro de los lugares de la Facenda de la Esperanza que se está armando para que dentro de dos semanas ya lo puedan disfrutar. Habilitado, el gimnasio. Esta es una obra que le pusimos... Fuerza, gana, empeño, trabajo, dedicación, alguna rabieta, pero bueno, está, va saliendo, va quedando bueno. Va quedando bueno. Para entrar en calor tenemos toda esta parte verde también. Para salir a correr, sí, que hay varios chicos que, que salen a correr y eso. Y está, viene un profesor también los sábados a, que nos da me MMA, un poco MMA. No, hay máquina también para correr y hay bicicleta también, una bicicleta. No, no hemos traído nada, estamos en limpieza, dando finalizaciones, las paredes, la pintura, falta. Así que arrancan el 2023 con un gimnasio nuevo. un gimnasio nuevo, si Dios quiere, sí, buenazo, sí. Estamos con José Luis y Matías, que lo vamos a desafiar a un tutti frutti aquí en Adalío, un juego que ya se convirtió en un clásico. Vamos a recordar las categorías. Nombres, animales, comidas, países, profesiones y objetos ¿Están pronto muchachos? Estamos activo, papi Uno, dos, tres F Con la letra F tienen que empezar a ver qué nombres se les ocurren Muy bien, bueno A ver Matías que puso Fabiana su nombre Muy bien 10 puntos, foca, también 10 puntos, fideos, muy bien, ¿comen acá en la facenda fideos? Comemos fideos, sí, de vez en cuando comemos fideos. Muy bien. ¿Con, ¿Con tuco o con manteca y queso? Con tuco, manteca y queso, fideos, con de todo un poco. Ah, bien, bien. menú bastante, bastante bueno tienen. Países, Francia, 10 puntos. Focolaris que es una obra de la iglesia, así que entra como una profesión. Entra muy bien. Y Farol, 10 puntos, pero perfecto. 60 puntos, bárbaro. Matías, y vamos a ver a ver José Luis acá, que hizo lo que pudo, ¿no? Y sal, Lo que salió. Lo que salió, bien. Fernando, 10 puntos, bárbaro. Bueno, el resto no, no tenemos nada. Eh, ah, Francia, bueno. Pondríamos 5 acá, pero... Acá está. Ponemos cinco porque justo justo coincidieron. Ganó el amigo Matías ahí. Muchas gracias. No tenemos nada para regalarte, pero tenemos aplausos que vamos a poner ahí. Es la magia, la magia de la edición que, que te felicito. Vale, muchas gracias. gracias. Sí, en el fútbol generalmente con él nos pasa lo mismo. Siempre termino ganando por lejos. Así que estoy muy feliz, muy feliz porque se repita la historia. Muy bien, estoy aquí con Alfonso y Nicolás. Y vamos a ver cuánto saben de La Facenda de la Esperanza, esta gran obra que estamos visitando hoy. Y le vamos a hacer un par de preguntas. Vamos con la primera pregunta. Dice, ¿dónde y cuándo surgieron las facendas? Opción A. En 1920 en Italia, en 1968 en Estados Unidos o en 1983 en Brasil. A, B o C. Sí. ¿Quién lo dijo primero? Producción. ¿Quién lo dijo primero? Te puedo decir en dónde. Tengo más información. Pará, pará. Nace en una esquina en Guaratinguetá en 1983. En San Guaratinguetá, es a las afueras de San Pablo. Perfecto. Así que, así que vamos a, vamos a beneficiarlo a él con, con la primera pregunta. Vamos con la segunda. ¿Cuántas facendas hay en Uruguay? Opción A, 3. Opción B, 5. Opción C, 8. A 3. Le damos uno y uno. Vamos a ser buenos. Tercera y última pregunta que dice así: ¿Qué funcionaba antes en este terreno? Opción A, una fábrica textil. Opción B, un monasterio de monjas carmelitas. U opción C, un colegio. B. Opción B. Bueno, dijo él. Acá tenemos al ganador. No tenemos ningún premio para darte hoy. ¡Feliz Navidad! Muchas gracias, igualmente. Estoy con Alfonso Bou Eres. ¿Lo dije perfecto? Alfonso, no. Alfonso. Alfonso. Alfonso. Alfonso. Así es. Ahora bien. Aquí uno de los encargados de la fazenda. Gracias por recibirnos hoy. No, alegría nuestra que ustedes puedan venir acá y conocer también este espacio tan precioso que tenemos justamente estamos acá con un cartel que dice los tres pilares que es la facenda, el trabajo, la espiritualidad y la convivencia. ¿Qué me podrías explicar sobre ellos? Então, é, primeiro que a fazenda não é uma clínica, a fazenda é uma comunidade terapêutica, não? É o trabalho, é o trabalho mesmo, com todos os valores que esse trabalho implica, como é responsabilidade, pontualidade, de que com minha vida de eu posso ser produtivo, posso fazer algo importante. Depois também a convivência não é muito importante, experimentar um clima de fraternidade que é muito importante, sentir um clima de família. Também esse momento por meio dela convivência com os demais, de eu vou ir encontrando um sentido para a minha existência e o valor de outro e lá espiritualidade nós outros somos na comunidade católica nós temos as missas os momentos de orações o rosário que é muito importante para nós outros como como instituição católica, porém também chega muitos jovens que não têm fé que não creem, porém esses momentos de espiritualidade servem também como na formação humana não porque nós queremos que a pessoa encontre o sentido dela vida por meio de o azer no está en una cama tomando particha mirando la tele, pero que se mueva, que, que conviva ¿no? y vamos acompañando para que la persona encontre una, una recuperación plena, profunda. Ya hablé mucho me parece que es eso. Perfecto, tenemos un muy buen resumen de lo que es la fazenda de la Esperanza Mundial. Les agradecemos a los muchachos de la Facenda de Monte Carmelo por recibirnos y también por la buena onda. Recordá que si te gustó este video dale like, compartilo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube ICMTV. Nosotros nos vamos a reencontrar el año que viene con más Hagan Lío.